Lupa Fine Studios presenta Cuando un amigo se va, mi hermano, porque tú te fuiste, no dejas con el corazón muy triste, un amigo se va. No sé cómo tú lo hiciste, de un momento a otro para desaparecer. Amigo se va, mi hermano, porque tú te fuiste, no dejas con el corazón muy triste, un amigo se va. No sé cómo tú lo hiciste, de un momento a otro para desaparecer. Se va, amigo se va Cuando un amigo se va whoa, whoa, whoa. Dice, dice, dice, Es una pérdida muy triste Cuando un amigo se va Eso es muy malo, supiste Pero eso no pasará tus recuerdos siempre quedarán. nadie Ni yo lo quisiste, se olvidará real Lupo no, Fin estudio, bacanísimo baby De mí.